Porque el mundo es tan cruel. Y solo a mí una cosa. Mi corazón se rompió como un papel. Para la cosa que se llama Andú. Durum, Durum, Durum, Durum, Durum, En hambre, has carcelado Durum porque me has